¿Conoce usted el término de cultura digital? Es uno de los términos que en la actualidad todos estamos escuchando a propósito de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial y muchos temas que eh, en las universidades se analiza, pero además se atiende y se está contribuyendo a la misma. Para hablar de este tema y de los cursos sobre la cultura digital se encuentra en el estudio María Luisa Zorrilla Vascal. Ella es directora de formación multimodal de esta universidad y la saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctora, ¿qué es esto de la, ...de la nueva cultura digital, porque para muchos es, es nueva. Sí, bueno, pues aunque ya no está nueva, la cultura digital realmente se refiere a una serie de competencias... ...que requerimos precisamente para ser eficientes y para eh, usar de forma más empoderada... ...lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y cuando hablamos de competencias digitales, hablamos de conocimientos, de habilidades... ...incluso de valores, de actitudes que tenemos hacia la tecnología... Entonces, no se refiere únicamente a usar los dispositivos tecnológicos, sino a todo aquello que sabemos para hacer un buen uso de esos dispositivos. Y bueno, eso eso es a lo que se refiere la cultura digital. Y a propósito de este tema, la, el área que usted este, representa está lanzando eh, talleres, cursos en línea sobre esta nueva, esta cultura digital. Sí, precisamente, bueno, desde el 2016 nosotros empezamos un proyecto que denominamos el Programa de Cultura Digital de la UAM y está dirigido pues a toda la comunidad universitaria, pero también a todo el público en general. Y lo que hemos estado diseñando desde el 2016 son cursos masivos abiertos en línea, que por sus siglas en inglés se conocen como MOOCs. Y estos cursos masivos abiertos en línea los hemos estado ofertando a través de una plataforma que tiene la Secretaría de Educación Pública, que se conoce como México X. Entonces, tenemos cursos en diferentes competencias de estas que conforman la cultura digital. Y la forma en que elegimos las competencias en las que trabajamos es a partir del marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía. Entonces, en estos cursos vamos cubriendo diferentes áreas de competencia. Doctora, ¿y por dónde, si quiero yo actualizarme en esta cultura digital, por dónde debo de empezar en estos cursos? Bueno, pues, eh, en esto, nosotros actualmente estamos ofreciendo tres de estos cursos y pueden empezar por cualquiera que, que sea de su interés, porque realmente no son seriados, tienen más que ver con nuestros intereses y nuestras necesidades. Entonces, ahorita hoy, hoy precisamente estamos abriendo dos de ellos, you <gasps> uno se llama búsqueda en internet para universitarios y está enfocado precisamente a saber usar mejor los buscadores, a saber hacer mejores búsquedas en internet, sobre todo con fines académicos, cuando buscamos porque estamos haciendo una tesis o queremos hacer un ensayo, una tarea, algo académico. Y, maestro y los maestros nos están pidiendo que cierre sí, tema y entonces hay que sí meterlo. todos creemos sabemos buscar porque usamos Google, pero pues realmente saber buscar en internet es mucho más complejo, sobre todo si buscamos con fines académicos. Entonces, tenemos este de búsqueda en internet para universitarios que empieza hoy. Tenemos otro que se llama alfabetismo mediático e informacional, que tiene que ver precisamente con habilidades para que seamos mejores usuarios de la información y de los medios de información. Este curso fue creado originalmente para la UNESCO en inglés y luego la UNESCO le pidió a la UAM que lo tradujéramos y lo adaptáramos al español. Entonces, este curso pues tiene que ver con todas las competencias que, que se relacionan con nuestro uso de la información principalmente, ¿no? Y que es mucha la que corre por la Internet, entonces, qué complejo entonces es este, conocer toda la información y además este, catalogarla, clasificarla. Exacto, porque con tanta información lo que estamos expuestos es a esto que llaman infoxicación, ¿no? Que es la intoxicación con mucha información. O que también tiene, pues todos estamos expuestos a mucha información que no es confiable, ¿no? Las y que famosas. Es mucha, ¿no? Claro, las famosas fake news. Y hablando de fake news, tenemos otro curso que está próximo a iniciar, que inicia el 2 de mayo, que se llama Exploradores de la posverdad contra noticias falsas. Y ese se centra exclusivamente en ayudarnos a detectar información que no es confiable, pero también ayudarnos a detectar información que sí lo es para que seamos usuarios, sobre todo, más responsables de las redes sociales, ¿no? Entonces, ese está eh, enfocado a eso y es el que inicia el 2 de mayo. De, de, tenemos que cuidarnos de toda la información falsa que circula, pero si usted pudiera decirnos... de ¿De dónde más tenemos que cuidarnos de la Internet? Pues es, es curioso, pero creo que un, una respuesta importante en esto es que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y a lo que me refiero es que tenemos que aprender que nuestras reacciones tienen consecuencias, que cuando nosotros compartimos información tiene consecuencias, que cuando le damos like... Tiene consecuencias. O sea, tenemos que entender que el, el mundo digital no es inexistente, no porque no lo veamos, no existe. Y pasan cosas. Los, muchos gobiernos en el mundo están preocupados por cómo los medios digitales han vulnerado las democracias del mundo. Entonces, los ciudadanos tomamos decisiones importantes y tomamos decisiones en, cuando estamos usando estos medios. Cuando hacemos o dejamos de hacer algo en los medios, estamos tomando decisiones y tenemos que cuidar que esas decisiones sean correctas, sean responsables, reflejen una auténtica ciudadanía digital. Ciudadanía digital, acaba de dar como en el clavo. Porque la cultura digital tiene que ver con conformar ciudadanos digitales responsables, empoderados. Eso es, eso es a fin de cuentas. Pues eso suena como muy este, complicado ser un ciudadano digital, este, eh, responsable. Sí, sí es complicado y precisamente por eso tenemos que tomar cursos. Creemos que usar la tecnología es una cuestión intuitiva de picarle a unos botoncitos y ya, ¿no? Y también pensamos que la gente joven, por ser usuario de tecnología, ya, ya, este, ya es competente no, necesitamos formarnos y por eso es importante que tomemos este tipo de cursos que estamos construyendo en la UAEM para formar esa ciudadanía digital. Para ser competentes en esta ciudadanía digital. ¿Y qué hay que hacer este doctora? Para, pues es muy para fácil. Para ser competentes en estos temas. Bueno, primero hay que elegir en qué curso o cursos nos queremos inscribir y nos vamos a la plataforma México X es www.mexicox.gov.mx ahí hay que registrarse si no son usuarios de la plataforma e inscribirse en cualquiera de los cursos que sean de su interés repito, tenemos dos que inician hoy búsqueda en internet para universitarios y alfabetismo mediático e informacional y un tercero que inicia el 2 de mayo que es el de exploradores de la posverdad contra noticias falsas son cursos totalmente en línea totalmente gratuitos y bueno, pues están a disposición de cualquiera que los quiera tomar. Están totalmente abiertos para el público en general. No necesita ser eso, Le voy a preguntar. ¿No necesita ser universitario. No, no necesita ser universitario. Y es importante decir que los dos que inician hoy van a estar abiertos todo el año. Los pueden tomar a su propio ritmo. No tienen que inscribirse hoy. Se pueden inscribir a lo largo del año e irlos tomando de poco a poquito. Los pueden recomendar con sus amistades. Y el que sí es a ritmo de instructor es el tercero. El de exploradores solo va a estar disponible del 2 al 28 de mayo. Ese sí hay que tomarlo durante el mes de mayo porque ese curso se da a ritmo de los, de los instructores. Entonces, ese sí va a estar eh, disponible por tiempo más limitado, pero los otros dos van a estar todo el año hasta el 3 de diciembre. Doctora María Alicia algo más que usted quiera compartir con nuestra audiencia finalmente. No, pues nada más la invitación a que estén pendientes porque no son los únicos cursos de cultura digital que tenemos, a lo largo del año vamos a estar abriendo otros y vamos a estar regresando aquí a Radio Guaén para promoverlos e invitar a la audiencia. Seguro, porque recuerdo que estaba, la última vez que hablamos estaba promoviendo lo del podcast para, para, para este, docentes. Sí, tenemos un curso que también ha tenido mucho éxito de narrativa digital que es para crear de contenidos digitales. Entonces, sí, tenemos otras iniciativas en materia de cultura digital y que esperamos que, que el público aproveche. Eh, Se si me olvidaba mencionar nuestro curso de exploradores de la posverdad contra noticias falsas. Fue un curso premiado por la UNESCO en el año 2018 por nuestra aportación a, a la construcción de, de, estas, de estas nuevas habilidades o de estas habilidades importantes en el entorno actual. Doctora, le agradezco que haya estado aquí con nosotros en Radio Bueno. Gracias tarde. por el espacio. Gracias a usted.